Bueno, hola, hola compañeros, compañeras, compañeros, amigos, eh, amigas y amigues del canal. Eh, gracias por estar ahí. En primer lugar, en segundo lugar, eh, quiero contarles un poquitito qué pasó todo este tiempo desde los primeros días de diciembre que no subo videos. Eh, excepto ayer que subí el video de la entrevista que le hice a Alejandra D la segunda entrevista de un ciclo que empecé el 26 de diciembre haciéndole la primera entrevista a mi amiga Ivana, Ivana César del canal de YouTube la idea es eh, entrevistar eh, personas que estén en YouTube, que estén haciendo cosas en YouTube, eh, que sean peronistas, al igual que yo, y que, que hablen sobre el peronismo eh, en las distintas, eh, según las distintas cosas que hacen cada uno. Eh, la entrevista con, con Ivana, la primera entrevista. Eh, fue desde el tarot, cómo veía las cosas y la segunda entrevista eh, fue a Alejandra Ditt desde el calendario maya cómo, eh, cómo se veía el peronismo, cómo nace el peronismo ese 17 de octubre de 1945 las energías según el calendario maya de Eva y de Perón eh, ...las energías de Néstor y de Cristina... ...bueno, sobre todos esos temas estuvimos charlando en esa entrevista... ...que la pueden ver en este canal o en el canal de Alejandra Dí... Eh, ...y bueno, y ahora poniéndome al día... No, ...desde los primeros días de diciembre les decía... ...que no hago el ciclo de las clases de astrología... ...el próximo martes, martes 4 de febrero del 2020, retomamos las clases de Astrología todos los martes a las 22 horas eh, Como siempre, en vivo lo vamos a hacer y, y bueno, en la primera clase de, de este año vamos a hacer un repaso de todo lo que habíamos visto de las 13 clases que dimos el año pasado eh, Mientras tanto, hoy quería hablarles de este año, de cómo se inicia este año eh, para nuestro país y para el planeta en general porque este año se da algo muy particular este año, el 12 de enero a 12 días de iniciado el año 2020 se da una... Eh, una conjunción de dos planetas le llamamos conjunción a cuando dos planetas están juntos ¿sí? ese 12 de enero se vio eh, acá ¿sí? está esta conjunción en Capricornio entre un planeta que se llama Plutón y un planeta que se llama Saturno esa conjunción se da una vez cada 84 años. Y entonces estamos hablando de un punto de inflexión muy particular en nuestro planeta. No es cualquier momento. Bien, esta vez se da en el signo de Capricornio, un signo de tierra donde Saturno es el regente de ese planeta o sea que decimos que está en su domicilio está potenciado y Plutón son los cambios drásticos son los cambios ya son los cambios profundos ¿sí? el 12 de enero, el 13 de enero seguramente nos pasó a todos eh, que sentimos como una energía muy especial una energía rara una energía enrarecida en todos nosotros desde distintos desde los distintos lugares que nos toca la encarnación eh, eso va a marcar está marcando un inicio de eh, toda una etapa de cambio en el planeta algunos lo ven como muy negativo ¿por qué? porque Saturno en astrología le llamamos que es el gran maléfico pero en realidad no quiere decir que sea malo Saturno Saturno eh, en la mitología griega es Cronos, Cronos es el dios del tiempo. Y, y en la vida, con eh, lo único que no podemos hacer nada es con el tiempo: el tiempo pasa inexorablemente. Eh, y las etapas se van viviendo, nacemos, crecemos, morimos, eh, y el tiempo es raro de, de verlo, de conocerlo, de estudiarlo, ¿sí? y todo eso es Saturno, entonces Saturno potenciado en su propio domicilio, decimos, porque es el regente de Capricornio, es el de las estructuras pero en eso llega Plutón que es el renacer de las propias cenizas es el, la energía atómica Plutón es salvajemente potente por llamarlo de alguna manera bueno esta vez este, eh, esta conjunción de Plutón con Saturno se da cerradita en el signo de Capricornio pero se da con dos agregados más con el Sol que también está ahí en conjunción y con Mercurio Todo esto, eh, o sea... Si ustedes, no sé si se, se alcanza a ver la carta, pero yo la hice para Buenos Aires, ¿sí? para Argentina, ¿no? la capital de Argentina. Eh, todo esto en nuestro país, en Argentina, se siente de una manera muy particular porque está en la casa 9 y la casa 9 es la casa de los aprendizajes filosóficos más potentes más poderosos eh, la casa 9 es la casa de la liberación es de liberarse ¿sí? decimos en astrología como para enseñar no es que sea tan así, pero decimos en astrología que la casa 8 es la casa de las muertes y después de la muerte, ¿qué viene? la liberación del espíritu que está atrapado en un cuerpo ¿sí? esto sería algo así sería la liberación para Argentina la liberación verdadera muchos, ya les digo, lo ven negativamente, porque muchos también ven que en la carta natal de Argentina, si tomamos como fecha de nacimiento de Argentina el 9 de julio de 1816, que fue cuando se firmó la independencia, ahí en ese signo, en Capricornio, Argentina tiene la luna. Y entonces, eh, esa luna son los sentimientos. Los sentimientos de qué? De liberarse, en este caso, ¿sí? Los sentimientos de sobreponerse a todo lo demás. En astrología, no podemos hacer la carta natal para todo el planeta completo porque no conocemos la hora en que nació el planeta. Pero, pero lo que se hace es ver eh, la carta natal sin las casas. Entonces, para el planeta completo, este año 2020, es un año de grandes desafíos es un año de grandes desafíos con aprendizajes poderosos y que tienen que ver con un cambio profundo en la conducta de cada uno de los habitantes de este planeta. Vamos a notar que cambian hasta eh, los animales y las plantas hay cambios muy profundos que se van a estar gestando entre el 12 de enero, a nivel planetario estoy hablando, ¿sí? entre el 12 de enero y el 21 de diciembre del 2020. Es importante que sepamos esto, por que por momentos, sin importar de qué signo sos, qué día naciste, a qué hora naciste Estas energías las vas a estar sintiendo y te vas a sentir raro R O rara ¿Sí? eh, Entonces es importante que sepas que es esta transformación profunda del planeta Que se va a estar dando en un lapso muy corto de tiempo entonces, eh, yo lo tomo esto con cuidado, no con preocupación, no con, eh, con desesperanza, al contrario, yo creo que es un paso planetario realmente esperanzador. ¿Por qué? Porque Plutón y Saturno están nada más y nada menos que en conjunción con el Sol y con Mercurio. Lo que nos habla de que nos unimos para vivir mejor, logramos la comunicación verdadera entre nosotros entre los que habitamos el planeta. Eh, la comunicación con los animales, con las plantas, con, con todos los seres vivos, con la Pachamama, así dirían eh, los, los Incas. Eh, entonces, hay algunos astrólogos que eh, que estuve escuchando, con quienes yo comparto muchas de las cosas que dicen pero que lo pintan como desastroso esto que va a pasar yo no lo veo tan así, tal vez sea mi, propia, eh, mi propio ser que es demasiado optimista, no lo sé pero yo no lo veo como algo tan negativo o algo de lo que preocuparse. Eh, eso va a estar marcando todo el 2020 para todo el planeta. En Argentina específicamente, si tomamos la carta natal de Argentina de el 9 de julio de 1816 es muy bueno porque porque en Argentina esa conjunción cerradísima se da eh, en un horario en que el ascendente eh, cae en el signo de Tauro un signo completamente compatible con el sol en cáncer de Argentina y con la luna en Capricornio eh, de, de Argentina eh, hay otros aspectos de los cuales podríamos hablar pero ninguno de, de, de mayor importancia entonces para no hacer un video tampoco interminable vamos a ir al 21 de diciembre del 2020 este 21 de Diciembre de este año, perdón, que está recién comenzando, eh, se da algo muy particular. Se da una conjunción entre Saturno y Júpiter. En astrología, Saturno y Júpiter son dos planetas determinantes. Primero porque uno es considerado el Gran Maléfico, como les decía antes, Saturno, y el otro es considerado el Gran Benéfico, como es Júpiter. Júpiter, yo siempre digo, es el que todo lo da. Eh, por eso Mucha, Júpiter es el regente de Sagitario Por eso muchas veces los Sagitarianos pecamos de optimistas Porque vemos la vida desde otra perspectiva Desde esa perspectiva de que todo llega eh, De que todo lo bueno llega, ¿sí? Porque somos optimistas eh, Bien Este 21 de diciembre del 2020, para todo el planeta, vuelvo a reiterar, se hace una conjunción en, eh, de Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno hacen conjunción aproximadamente una vez cada 20 años. A ver si me pueden seguir acá. Una vez cada 20 años, se ponen juntitos en el mismo signo. Eso es una energía que llega al planeta Tierra. Porque además, ellos son la frontera entre los planetas exteriores y los planetas interiores. Decimos que son los grandes defensores que tenemos de... ...cualquier amenaza que pueda tener el planeta. Bien, entonces... Eh, ...este Júpiter y Saturno cada 20 años... ...hacen una conjunción cerrada como esta vez. Desde hace 200 años... ...cada vez que se hacía una conjunción de estos dos se hacía en signos de Tierra Esta vez, este 21 de Diciembre del 2020 se va a hacer por primera vez después de 800 años en un signo de aire o sea, hace 800 años empezó un ciclo en el que Júpiter y Saturno se juntaban en un signo de aire así durante 200 años después se empezaron a juntar en un signo de agua después se empezaron a juntar en un signo de fuego después se empezaron a juntar hace 200 años en un signo de tierra, y ahora vuelven a juntarse cada 20 años en un signo de aire. ¿Cuáles son los signos de aire? Géminis, Libra y Acuario. Bien. Eh, durante los próximos 200 años, cada 20 años, se van a estar juntando en un signo de aire. ¿Qué significa esto? Porque Saturno y Júpiter representan, entre otras cosas, a qué la humanidad le pone la atención. ¿Sí? A qué la humanidad le da importancia. Durante los últimos 200 años, hasta este 2020, eh, la humanidad le dio importancia a lo material. Y es lógico, porque estaba en un signo de tierra. Los signos de tierra son más materialistas, son más tierra, terrenales, ¿sí? más a la construcción, al, al, ¿sí? al individualismo, son más individualistas también, al individuo en sí. Ahí hace énfasis la humanidad en estos últimos 200 años. Por eso también, en estos últimos 200 años, se vieron tantas guerras por lo económico, por las tierras, por el poder concentrado de la economía, por las decisiones unilaterales, por, eh, por dominar, por el dominio, ¿sí? Porque estábamos vibrando con esta energía de... Saturno y Júpiter en conjunción en signos de Tierra cada 20 años. Tuvimos uno, uno solo en estos últimos 200 años, que fue como un previo aviso de que después voy a entrar por 200 años a un signo de aire, de eh, Júpiter y Saturno en un signo de aire eso fue en los años 80 y no es casualidad que en los años 80 haya caído entre otras cosas haya caído el muro de Berlín eh, pero en el 2000 volvió a a estar en un signo de tierra eh, por última vez en estos, en estos ciclos de cada 200 años cambian de elemento. Ahora sí, entra a un signo de aire y se va a quedar cada 20 años haciendo conjunciones en signos de aire. Eso como humanidad, ¿qué es lo que nos da? Bueno, nos da la oportunidad de luchar por otras cosas no me gusta mucho la palabra luchar pero no sé de qué otra manera llamarlo luchar por otras cuestiones luchar en el campo de las ideas pero luchar por la comunidad en comunidad y por la comunidad donde el individuo no pasa a ser el centro sino la comunidad, la sociedad toda Y acá quiero tocar un tema que a mí me apasiona, ojalá a ustedes también les guste, eh, que es el tema de la economía, la mentira en que está sustentada la economía, eh, la mentira que es el dinero, Y hacer especial hincapié en que el dinero nace para dividirnos. El dinero tal cual lo conocemos, nace justamente hace unos 200 años, un poquito más de 200 años, pero eh, ya sé que... El dinero de intercambio, la moneda, las monedas, sí, tienen mucho más. Pero eh, el, el dinero billete eh, nace aproximadamente hace doscientos y pico de años. Como antesala a esto que se van a vivir en estos doscientos años. El dinero, ¿por qué digo que es una gran mentira? Bueno, porque... El, todas las monedas del mundo eh, tienen el respaldo en dólares o sea un país puede emitir tantas monedas tanta moneda como dólares tenga cuando necesita emitir más moneda de su país lo que sucede es que eh, el la moneda empieza, de su país empieza a valer menos y el dólar empieza a valer más ¿Sí? o sea, se devalúa la moneda para poder emitir más moneda hay que hacer una devaluación entonces esto le pasa a todos los países del mundo inclusive a Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene su propia moneda es el único país en, no, no es el único país pero es uno de los Países del mundo que no tienen su propia moneda Nosotros pensamos en el dólar y pensamos en Estados Unidos Sin embargo, Estados Unidos, al igual que cualquier otro país del mundo Para tener dólares tiene que endeudarse en dólares ¿Con quién? Con la FED Que es la FED, es el Banco Federal de Estados Unidos Que es privado, que pertenece a una familia que se llama Rothschild entonces, ese banco privado es el que le presta el dinero a Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es la gran trampa? Que Ese banco privado, por ejemplo, fabrica 100 dólares. Y te dice, te lo voy a prestar a una tasa de interés muy baja, al 1%. Vos tenés que devolver a ese banco 101 dólares. Ahora ese dólar extra nunca se, se hizo. No se imprimió, no se fabricó ese dólar extra para pagar el interés. Entonces, ¿de dónde lo sacás? Bueno, porque hay otros países menos desarrollados que vos que también sacaron deuda y entonces vos vas y se lo sacas a ese país, ese dólar y pagás tu deuda eh, no sé si se entiende el concepto, pero es un concepto maquiavélico porque saber que hay una sola familia eh, está decidiendo la suerte, el futuro, de que tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu, eh, se muera de hambre, que haya millones de niños en el mundo que se mueren por no recibir los alimentos necesarios, y todo porque para recibir esos alimentos necesarios tienen que conseguir ese dinero que no lo tienen porque el, el banco privado este imprimió una cantidad y pretenden que le devuelvan más es un truco maquiavélico eh, bueno eso Empieza, no digo que se va a terminar de un día para el otro, empieza a terminarse a partir del 21 de diciembre del 2020. Porque ahora, donde va a poner el interés la humanidad completa, es el énfasis, lo va a poner en lo social. En, lo, en la comunidad. En, eh, hay un libro muy bueno que yo lo recomiendo siempre que lo lean, es muy grande, pero <risa> vale la pena leerlo de Charles Einstein, eh, que se llama Sacroeconomía, donde habla de toda la historia, del dinero y demás, eh, y dice... Una de las cosas que dice es que la humanidad puede ser salvada únicamente por la humanidad. O sea, eh, o lo hacemos entre todos, todos juntos, o, o no se puede hacer, es impracticable. Este sistema, tal cual vino dándose en estos 200 años, ya no tiene sustento ninguno. Y la astrología nos está diciendo eso. Hay un cambio. Hay un cambio grande, brusco, que empieza este 12 de enero y sigue potenciado por 200. A partir del 21 de diciembre del 2020, por 200 años. Donde los temas de discusión van a ser otros. Donde el individuo va a perder individualidad, valga la redundancia. Para pasar a conformar la comunidad. Donde a la gente ya no le va a dar lo mismo, que tu vecino pueda comer o no, hoy todavía vivimos ese egoísmo que tenemos como seres humanos, y como seres humanos pero que se ve eh, potenciado por la energía que vi vinimos viviendo de Júpiter y Saturno en conjunción en signos de Tierra que marcaba eso, el individualismo eh, Me importa lo que me pase a mí, no lo que le pase a los demás Hoy lo tenemos eh, potenciado ese egoísmo ¿sí? de que bueno yo veo si puedo comer y lo que le pase a los demás, me da igual eh, Eso es, dice Charles Einstein eh, el famoso eh, derecho de autor es... Eh, bueno, a mí me importa cómo me va a mí qué me importa cómo le va al canal de al lado eh, y eso se tiene que terminar porque tenemos que terminar con las fronteras para poder evolucionar. Eh, Alejandra Dip siempre dice algo que a mí me gusta mucho, eh, que dice que eh, la humanidad está en una espiral ascendente. Entonces vamos repitiendo recorrido, pero siempre un... Una, eh, un escalón más arriba ¿sí? eh, Vamos como pasando por el mismo lugar Pero siempre viéndolo desde otra perspectiva Un escalón más alto Bueno, eso es lo que está pasando en este momento Vamos a comenzar a vivir ¿sí? Uno o dos escalones más arriba y esto es muy importante ¿Sí? Esto se va a empezar a dar Y lo vamos a ir viendo poco a poco Yo no digo que va a ser de un día para el otro ¿sí? Que hasta el 20 de diciembre vamos a sentirlo de una manera Y el 21 de diciembre vamos a sentirlo de otra Pero lo vamos a empezar a ver a partir de este 20 de diciembre Bueno, yo tenía dos cartitas más para hablarles pero me parece que se va a hacer demasiado extenso este video cumplí con esta parte del video que se las venía prometiendo y quiero ponerme al día con todo eh, les pido una cosa primero los comentarios que hagan por favor que sean respetuosos hagan comentarios pero respetuosos. No importa si, eh, si quieren hablar mal de lo que yo digo, o sea, hablar bien, no importa. Pero háganlo con respeto. Eh, yo a través de los comentarios me nutro también. O sea, yo esto eh, me obligó a estudiarlo eh, una persona que comentó sobre esto entonces uno va aprendiendo de los comentarios también es muy importante que comenten también si les gustó denle like y si no están suscritos suscríbanse es gratis, me hacen un favor y, y también eh, vieron que hay una campanita eh, al lado del botón de suscribirse denle clic a la campanita y fíjense que dice todo personalizado o ninguno Denle le implica a todos. Eh, así que cada vez que yo subo un nuevo video, eh, les avisa a YouTube que yo estoy subiendo un video. Gracias por acompañarme y nos volvemos a encontrar eh, en cualquier momento, siempre.